Esta parte del video no se va a ver. Hola, yo le... Me mm, estoy comiendo palabras. Empecé el video con hambre. Me he comido ya las palabras del saludo. ¿Qué pasa, brothers? como estamos? Un este nuevo video. Y estoy quemado. No estoy como un tomate por alguna extraña razón. Pero a cambio tengo estas maravillosísimas quemaduras que no se ven bien. Pero bueno, no sé si se ve. Ahora mismo estoy grabando con otro celular. Entonces si me están notando con alguna diferencia, por ejemplo, que antes se veía mejor o que antes se veía peor. O, o alguna mierda de esas. Pues es por eso. Cambié de móvil. De paso con esto usaba yo. Yo lo colocaba aquí. Más o menos Y colocar pues, colocado el celular antiguo, ¿no? Pero es un año Entonces, bueno Y este celular es muy grande Entonces no cabe perfectamente en aquí, Entonces me tocó colocó, me, me tocó colocarlo en una parte extraña para mí Entonces me toca agacharme como un poco, creo Creo que me toca agacharme eh, Bueno, yo bueno. No sé si me enfoque bien, ¿sabes? No sé si me está enfocando bien Si me está enfocando mal Porque no estoy acostumbrado a esta cámara No sé si me está grabando bien No sé si me está grabando mal Porque estoy grabando con la cámara frontal No estoy grabando con la cámara de selfie Porque la cámara de selfie vino borrosa Yo lo que sé, vino añada, Entonces no me puedo ver Entonces me estoy grabando al revés sabes Es una cosa muy complicada Entonces chicos eh, después de tanta habladuría, mmm, comencemos ya con el video real. Y este video va a tratar ni más ni menos que un relleno más. No, pero ya no. Va a tratar sobre unas pequeñas cosas que van a cambiar a este canal. Que van a cambiar en este canal en este 2018. Por ejemplo, los vlogs van a. Los videos van a ser menos seguidos. Sí, chicos. le pido disculpas de que sean menos seguidos, pero es no voy a forzar mucho más en el video. Y antes de que me preguntes en los comentarios qué cojones me le pasó a mi pelo. Que me pasaron unas pi. Malditas sean las motos. Bueno, antes de que me pregunte si me pasó una aspiradora o algo así, eh, no, no no me pasó ni una aspiradora. Bueno, bueno, eh, ¿por dónde iba? Así, ah, por los videos que voy a subir lo menos seguidos Pero van a durar 6 horas de medición. No sé si la conocen, los más viejos del canal la deben conocer Ayúdenme por favor, Super Ataque para no XD. XT. Bueno, entonces, bueno chicos El si por todo, tampoco es que haya sido un video de más de 10 minutos No sé si vaya a mostrar la gran mayoría relleno Pero bueno chicos, no sé si se si, si, si crea voy a video. Pero estoy intentando, intentando, intentando instalar GTA V Recuerden, intentando instalar GTA V Porque apuesto y no funciona porque la huevo y no funciona, entonces hay que decir que voy a subir GTA 5. Si tuviese GTA 5 en el computador, oh, digo GTA 5 la real, hubiese pasado con el carbón encima de esa... Eh, Bueno ya chicos eso ya fue todo. Nos vemos hasta la siguiente. Los quiero. Chey, qué pasa brothers, cómo estamos y no sé cómo se esté viendo la verdad. Me voy a mover hasta un poco, vale. Y estoy un poco más centrado, como siempre. Pero este video no se va a tratar de cómo estoy centrando la cámara. Bueno, no es un video, sino que es un pequeñito cortito. No sé si se me habrá escuchado en todo el video la voz un poco rara. Se me habrá escuchado un poco grave la voz. Eh, no sé si sea ciencia cierta porque... Joder, maldito sol. No sé si sea exactamente porque tengo ahora mismo la voz más gruesa ojo oh, es que la, el micrófono de ese teléfono grababa así y yo me escucho la voz normal de siempre, yo me escucho la misma voz ahora que me doy cuenta casi todos los vídeos de vlogs se los estoy comenzando a grabar con camisa negra que está pasando? pero no estamos hablando de mi camisa esta vez estamos hablando de simplemente un relleno más que va a durar poco más de dos minutos o tres no entiendo por qué hago relleno en este vídeo si no me van a pagar de todas formas yo no supero los, las cuatro horas o sea, no me han visto 4.000 horas en un año Ni en toda la existencia del canal Ahora me van a pagar Madre mi último. Ahora Pero no vamos a hablar tampoco de la política de YouTube Ahora que se está viendo Mi pelo está como una palmera Soy una palmera otra vez Pero algo que me pregunto Si en serio mi voz cambió O sea, eso fue el año pasado Que tenía la voz así Y si en serio la voz cambió Y ahora mismo tengo la voz que me escucharon en este video me estoy preguntando, ¿qué os voy a tener el año que viene? ¿O qué os voy a tener en el 2020? ¿Qué? Voy a tener una voz de ultra bomba ahí hablando con un... Nuevo... Bueno, eh, recuerden que si por casualidad, si la voz se me sigue poniendo más gruesa, recuerden que el nuevo crepipastero va, voy a ser, pero bueno, eh, ya este video va a durar, este videito, este mini video que estoy grabando, que para mí es un video nuevo para, para ustedes. Es la continuación segundos después del, del video anterior Que para mí han pasado días Han pasado semanas Bueno chicos, nos vemos hasta ahí el... Nos vemos hasta la siguiente Adiós, tres minutos gracias